Buenos días, feliz martes, bienvenidas a Juntas Somos Más Fuertes Hoy estoy extremadamente contenta porque voy a recibir en este espacio a una amiga de muchos años, eh, boliviana, cochabambina, una experta en marketing digital y ella nos va a estar hablando acerca de su eh, libro Marketing Digital, Entiendes o Mueres Su nombre es Micaela Zabja a quien voy a invitar en este momento al live. Vamos a ver, Mica. Y bueno, mientras esperamos a que Micaela se contacte con nosotros, eh, pues quisiera agradecer a todos los que están siguiendo el reto 2021, los lunes y los eh, miércoles eh, a las 7 en punto de la mañana hora, California. Son las 9 de la mañana centro, son las 11 de la mañana este y para la gente que vive en Latinoamérica, pues sí es un poquitito más, más tarde. Pero hablemos un poquito acerca de esta importancia, ¿no? De lo que es el, el marketing digital y en esta era, ¿no? Realmente de la información y después de lo que ha sido la pandemia, que a todos nos ha cambiado muchísimo la vida, ¿no? Prácticamente ahora eh, muchas personas, lo que estamos haciendo, y me incluyo, es hacer lo que se llama el marketing, eh, el network marketing, ¿no es cierto? Y que es lo que me parece que es realmente el futuro de lo que va a ser pues eh, los años que vienen debido a que eh, este tema del distanciamiento social, de que tengamos medidas de precaución me parece que va a ser nuestro nuevo normal de ahora en adelante y no está nada mal tampoco y me ponía a pensar para las personas que tienen niños pequeños como yo en casa para mi hijo es lo más normal colocarse a su barbijo para salir de la casa, o sea que todo depende también de cómo eh, nosotros vemos esto de la, de, de, del nuevo normal, ¿no? Entonces eh, ya está aquí conmigo eh, Mika, Mika, te voy a invitar nuevamente entonces al live, ahí está, para que puedas ingresar, justamente ya le estaba hablando a la gente. Eh, que hoy tengo el gusto de recibir conmigo a Micaela Zafja. ella es cochabombina boliviana, compatriota. Ella acaba de eh, lanzar su libro, eh, Marketing Digital, Entiendes o Mueres, y me parece que es un título <ríe> súper bueno. No en vano eres una, una marketera profesional. Niki, ¿cómo estás? Hola, Babi, ¿cómo estás? Yo súper feliz de estar contigo, acompañándote después de tantas conversaciones de aquí para allá. Sí, pues, la diferencia de horario, la diferencia de agendas, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de que te unas a esta conversación el día de hoy y que le digas un poco a la gente que siempre nos está siguiendo de qué se trata tu libro y por qué te animaste a escribirlo. Claro, Mavi. Antes que nada, te lo, te lo voy a mostrar primero para que para que lo vean un poquito porque es muy especial para mí. Este libro es un sueño que tengo desde niña desde niña, pero bueno, empecé escribiendo cuentos cuando era chica y dentro de mi pasión por el marketing, que prácticamente desde que he salido del colegio la tengo, entonces me he empezado a especializar un poco más en lo que es en la parte digital, porque bueno, he empezado a ver el, el, la importancia que pueda tener esto, esta herramienta para, para las marcas, principalmente, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista empresarial, porque bueno, mi carrera principal es la administración de empresas, entonces estoy enfocada hacia, hacia aquello, ¿no? No, uh -huh. a, no tanto hacia la diversión, que es lo que todo el mundo busca en las, en las plataformas digitales. sino Y no vemos la parte importante que es eh, para marcas, para empresas, hasta para nosotros como personas profesionales que somos. Uh -huh. Y yo quiero felicitarte, y si quieres puedes sostenerlo mientras hablo, porque... Eh, uh -huh. Estoy muy contenta de saber que una boliviana, no es cierto, haya escrito este libro que es de muy buena calidad, que tiene información muy buena para la gente que está pues en Latinoamérica y por qué no también en el mundo entero. Pero sobre todo hablando un poquito de nuestro contexto, tú has, tú has tocado un punto bien interesante y es que la gente de repente ahorita, en, en muchos países todavía piensan que las redes sociales solamente es para conectar y entre la familia, de repente trae los amigos, pero ya poco a poco más empresas y sobre todo aquí en los Estados Unidos y en Europa hace ya muchísimo tiempo pues eh, lo que son las redes se usan principalmente y son un, eh, creo ahorita el medio al que más dinero le están poniendo para publicitar sus marcas, sus servicios o no sea sé, estos sus productos porque la gente pasa muchísimo tiempo en ellas y ahora la gente aquí también pues está desarrollando su propia marca personal para publicitar sus servicios y también por qué no pequeños negocios y si sí, yo siento y a veces veo también por supuesto que en, en algunos países en Latinoamérica como el nuestro la gente todavía está tratando de entender y está queriendo navegar en este mundo que es nuevo porque es como un efecto cascada no todo empieza de, un, de aquí arriba y empieza a bajar y yo quiero felicitarte porque pienso que eres una pionera en nuestro país en Bolivia porque ya hace muchísimo tiempo que tú ya lo habías visto venir y yo me imagino que tu libro también te tomó bastante tiempo de investigación y de escribirlo y lo sacaste en plena pandemia. O sea que quiero felicitarte. Háblame un poquito acerca de ese proceso, ese 2020 con pandemia y todo, ¿cómo haces para publicar tu libro? Gracias, Bavi, por sus felicitaciones, por tu apoyo. Muchas gracias. La verdad, yo feliz de poder aportar a a Bolivia, principalmente, con ese granito de arena, porque acá es muy difícil conseguir un libro que tenga relación con lo que es digital. Entonces, creo que es valioso para, la, para el público, para la gente, para el entendimiento de todos, a nivel profesional, que es lo que nos falta mucho. Eh, dificultades, pues, muchas, ¿no? Creo que a nivel concentración, a, a nivel de paciencia, más que nada, esas son las dificultades que, que he tenido, porque, lógicamente, en la pandemia ha ocasionado eh, tener estrés, ¿no? Y creo que nos sigue ocasionando de alguna manera el estrés, eh, mil, mil cosas, ¿no? La concentración que obviamente hasta físicamente nos afecta. Entonces, bueno, por ese lado ha sido tal vez complicado finalizar el libro, porque lo vengo realizando desde el año pasado, que también hemos tenido una situación difícil en Bolivia a nivel político y social. Entonces, este libro para mí es un libro guerrero, porque realmente ha sido en situaciones complicadísimas. Y que tampoco uno lo puede lanzar y lanzar, pero también pasa que en el digital a veces eh, se actualiza tan rápido todo que entonces si no lo lanzas, ¿qué pasa? Entonces tenía que lanzarlo este año, o sea, bueno, el año pasado, en noviembre... Porque si no lo hacía, también se iba eh, como que retrasarse, se iba a quedar obsoleto el libro de repente, entonces otra vez tendría que actualizar algunas cosas, que claro, de, de hecho, he tratado de hacer lo más atemporal posible por, por ese mismo hecho, ¿no? Porque como es un libro impreso y va a haber actualizaciones constantes en las plataformas, entonces de eso se trata, de conseguir que el público que lea el libro, eh, se dé cuenta de la importancia que tiene el marketing principalmente para las marcas y las empresas y cómo llevar a los medios digitales, porque aquí no se trata de tecnología al 100%, porque eso no es el marketing digital, ¿no es cierto? No es la, no es la tecnología, sino es el entender cómo conseguir llevar lo que es marketing empresa a los medios digitales. Y eso es lo que he tratado de poner y plasmar en el libro, porque creo que es súper importante y a veces se nos... En países, lugares que tal vez están avanzados en, en digital, en tecnología, a veces tampoco entienden esta parte. Ese es el problema, porque sí, yo sé Bolivia está súper retrasada, tal vez unos 10 años de retraso tenemos en comparación con otros países avanzados, pero... Como te digo, hay países que tienen tecnología avanzada y están avanzados digitalmente, pero no entienden eh, el tema de marketing como tal, cómo deben plasmarlo para las marcas. Esa partecita como que a veces falta e eh, influye ¿no? en obtener resultados, porque si no entendemos esta parte es muy difícil obtener resultados. Y por eso mismo el tema de, mo de morir como marcas, porque no es meterse nomás a las plataformas y a las redes sociales y poner una, una foto de mi marca, de mis productos, porque... Es difícil obtener resultados de esta manera. Si no entendemos realmente lo que es el marketing en sí, ¿no? Es un poquito por ahí. Me encanta y me emociona saber que tú hayas hecho el libro. Además, como lo acabas de decir, lo más atemporal que puedas por el tema de que el, lo digital avanza muy rápido. Y este concepto como base, ¿no? Ese cimiento de poder entender el marketing y cómo las empresas puedan plasmarlo en, en los medios digitales, que es lo mismo que digo yo, no es lo mismo a veces la gente lo que suele hacer, un ejemplo así medio chiquitito es, de repente abrieron Facebook y dicen, ah, ahora hay Instagram, entonces voy a abrir un Instagram y al final no saben ni para qué es un Instagram y siguen publicando las mismas fotos que tienen en su Facebook, no y después aparece Twitter y dicen, entonces, pues, ¿cuál es el tema de Twitter y qué onda? Y después está Pinterest, y están tantos medios porque siguen apareciendo nuevas plataformas, ¿no es cierto? Como el TikTok y demás, ahora hay creo que uno que se llama el Clubhouse o algo así. Entonces, realmente aparecen y aparecen y aparecen, pero lo que acabas de decir tú es clave. No importa. Mientras tú entiendas qué es el marketing y cómo te puede ayudar, ¿no es cierto? Como empresa. Algunos tips que le quieras dar a la gente que nos está viendo. Y además también saber cómo podemos de repente obtener tu libro. Solamente lo estás vendiendo en Bolivia. ¿Lo tienes en alguna plataforma digital? ¿Puedes exportarlo a diferentes lugares? Ya, yeah, te comento primero por lo último que me has preguntado. El libro ahorita, eh, sí lo estoy vendiendo en Bolivia, de hecho tengo una lista de pedidos internacionales y se está enviando de acuerdo a, a lo que se pueda conseguir en tema de costos por algunos couriers, algunos, eh, algunas ventajas y favores que, que he tenido con algunas amistades que, que llegan a Bolivia y me hacen el favor de llevar el libro al país donde corresponde. Por ejemplo, ahorita voy a mandar a España también, unos cinco libros, he tenido la suerte de que haya llegado una amiga, entonces ese tipo de facilidades me está ayudando a llegar a otros países, pero lamentablemente de otra manera es un poquito difícil porque el tema de costos de envío son bastante altos y lógicamente nadie quiere pagar eh, un costo de envío más caro de lo que cuesta el libro, ¿no? Es un poquito difícil porque la demanda y oferta de entre con Bolivia es, es muy, muy baja y eso hace de que los costos sean tan altos. Pero si hay las opciones, sí, sí lo hago. O sea, como te digo, hay una lista de pedidos internacionales y acorde a las oportunidades que se tienen, se va enviando esos libros. O sea, la oportunidad está, la cosa es tener esa opción, ¿no? De hecho, el libro solo lo estoy vendiendo en físico, porque a mi parecer, a mi criterio, primero por seguridad, porque es un trabajo que realmente cuesta mucho. Cuando uno lo hace, se da cuenta del valor que tiene un libro, es mucho es muy alto. Hacerlo es muy trabajoso, primero por ese lado y segundo porque en digital se consigue muchísima información, muchos libros también digitales. Es muy distinto tener un libro físico y a veces es mucho más fácil tener el libro físico para poder trabajarlo en digital. Porque tener que leer en digital y también trabajar en digital, o sea, como que a veces nos, nos complica mucho, ¿no? Y no todos tenemos esa facilidad de lectura en digital de, de un libro completo. Entonces, por ese motivo, solo está, está en físico en este momento. Ahora, respondiendo a tus demás preguntas, que son las que más me interesan hacer. Primero, Babi, eh, creo que lo más importante para poder llevar una marca, una empresa, nosotros como profesionales al mundo digital, es tener objetivos bien claros. Saber por qué quiero estar en digital. ¿Por qué quiero estar en esta plataforma? ¿Por qué quiero estar aquí? con quién quiero conectarme, o sea, cuál es mi público, ¿no? ¿Con, con, ¿A qué personas yo quiero llegar? Si yo tengo claro todo esto, también va a ser más fácil poder tener esa presencia digital en las diferentes plataformas. Depende mucho de objetivos y del público al que quieras llegar. Porque si de repente quiero llegar, no sé, a jóvenes más, eh, a jovencitos, que sé yo, adolescentes que se vio hasta, hasta, hasta finales del colegio, etcétera, pues TikTok creo que es una de las plataformas esenciales, ¿no? No, eso no, no quiere decir que, que si quiero llegar a gente más adulta no, no sirva, no vaya a funcionar. Puede funcionar, pero es que no es el público principal de esta plataforma, es uh -huh. de eso, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. tú, tú, sabes, tú sabes muchísimo de eso también, porque yo te veo en las plataformas social media bien enfocada. Bueno, creo que esa es una de las cosas. Gracias, que... muchas gracias, eh, Miki, especialmente viniendo de ti. Y, y sigue, por favor, para que yo después te, te siga aquí, como decís, preguntando. Claro. Otra de las cosas y errores que tú misma lo mencionaste hace un momento, creo, es el tema de, de las publicaciones y de cómo manejarme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Pinterest. Son varias plataformas y a veces lo que hacemos es enlazarlas para que se publique lo mismo en todas, y si no he logrado enlazar, por lo menos agarro, hago una publicación para Facebook y la misma la subo a todas las plataformas. Y eso uno cree que es eh, por facilidad y todo eso y no funciona así, porque la forma de comunicación de cada plataforma es muy diferente. Primero eso. Segundo, a ver si, si yo te sigo en Facebook y, y en Instagram vas a publicar exactamente lo mismo, ¿para qué te voy a seguir en Instagram? Si estás publicando lo mismo, o sea, ya no, no tengo una un plus para poder seguirte en otra plataforma, para poder interactuar contigo, o sea, es como el tema de WhatsApp y Telegram que ha pasado ahora recientemente. Eh, de repente no es que sea mejor una plataforma que la otra, porque cada una tiene diferentes eh, diferentes herramientas importantes que de repente depende de tus objetivos, depende de lo que quieras hacer. También te van a servir WhatsApp Business no puedes comparar con una plataforma de Telegram porque no tiene esa herramienta como WhatsApp Business, o sea, entonces tengo esa comparación porque es algo tan reciente que a veces nos pasa eso, o sea, queremos funcionar igual y obviamente no vamos a tener esos resultados. Uh -huh. De repente, al, eh, te cuento un, una pequeña anécdota. Cuando empecé a entrar a Twitter, por ejemplo, yo misma no entendía cómo funcionaba Twitter. Yo trataba de hacer lo que hacía en Facebook y no me funcionaba porque realmente no es así, o sea, es muy diferente la forma de comunicación eh, y, antes, y además era cuando se tenía los 140 caracteres, que eran mucho menos todavía, ¿no es cierto? Entonces era bien complicado y no, y no entendía, solo trata de hacer lo mismo y realmente no te funciona. Por uh -huh. eso mismo hay que entender cómo funciona cada plataforma para poder uh -huh. trabajar. O sea, si no las podemos usar todas, de una forma así como te explico, es mejor no usar uh -huh. todas. O sea, una bien hecha, te va a funcionar y tienes resultados. Y creo que Facebook es la plataforma más usada a nivel mundial, y especialmente en Latinoamérica, es esencial trabajarla desde la desde, desde la marca, ¿no? como profesionales, porque al fin y al cabo, la publicidad pagada en Facebook, creo que ninguna otra maneja de esa manera, o sea, no tiene esos resultados que Facebook nos puede dar. Yo pienso de esa manera por experiencia propia. No sé qué opinas al respecto. Me gusta mucho lo que acabas de decir también porque efectivamente uno tiene que aprender también a encontrar. Yo, yo siento que cada plataforma es como si aprendiéramos a hablar un nuevo idioma. Entonces hay mucha gente que va a ser políglota y va a poder hablar muchísimos idiomas. Pero hay otra gente que de repente quiere hablar uno o dos. ¿no? Entonces también quédate y siente cuál es el, el que también es, funciona mejor para tu marca. Y como dices, el que abarca mucho poco aprieta. Porque yo, por ejemplo, tengo Twitter, pero no soy nada activa en Twitter porque no tengo tiempo para estar en Twitter, ¿no es cierto? Pero sí, en mi caso, mi plataforma favorita es Instagram, entonces en esa sí realmente tengo muchísimo enfoque y eh, obviamente sé cuál es mi why, no ve el por qué, cuál es mi audiencia. Entonces, sí trabajo, por ejemplo, mi página de Facebook de otra forma y tengo un grupo de Facebook, tú lo sabes, entonces lo manejo de otra forma, entonces como que me he quedado de momento con Facebook e Instagram. Yo sé que hay mucha gente que está explorando el mundo del TikTok justamente porque se hacen los videos más virales y porque como lo dices de repente las eh, generaciones más jóvenes se van para ese lado. Entonces siento que realmente tenemos que aprender en lo que tú que has, lo que has dicho, enfoque. ¿Cuál es, ¿Quién es mi audiencia y por qué hago lo que hago? Y una vez que tú sabes ¿Por qué lo estás haciendo y cuál es tu objetivo? Pues ya decidirás cuál de estas plataformas es mejor. No digo tan, u, u, porque todas son buenísimas. Y también siento que tú también vas a evolucionar como marca. Y si en algún momento, porque todos cambiamos, todos evolucionamos, si en algún momento quieres explorar una nueva eh, plataforma, pues qué mejor realmente que tener todas estas herramientas que tú acabas de decir para que podamos explorar. Y yo sinceramente espero que pronto encuentres también la forma de poner tu video, yo, de tu video digo, tu, tu libro. Yo sé que es complicado por el tema de derechos de autor y por el tipo de país donde tú estás, ¿no es cierto, Bolivia? Eh, ponerlo tal vez en digital o en audio, ¿no? Pero siento que realmente si en algún momento lo puedes hacer. A mí me encantaría porque eh, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente ya, o sea, nos encantan los libros. Yo tengo acá mis, mi sección de libros especiales. Yo amo los libros. Estoy completamente de acuerdo contigo. No hay nada mejor que olerlos y mirarlos. Yo tampoco puedo estar saltando de pantalla en pantalla, pero si sí hay algo que eh, por mamá y por ser una mujer un poco con una agenda un poco apretada, el audiolibro, por ejemplo, me ayuda muchísimo porque nosotros... Eh, estamos muchas horas a veces en las carreteras, ¿no? O me animaría, yo sé que tienes un podcast también, entonces invita a la gente a tu podcast, porque creo que es una excelente forma de como que empezar a compartir todos estos conocimientos que yo sé que ya tú los has estado haciendo. Claro, Babi, sí, de hecho que sí. Tengo la idea de, de que tal vez en un futuro lo ponga digital el libro y también pensé en el audiolibro. Justamente sí. mi podcast también se llama Marketing Digital Entiendes o Mueres. Tiene exactamente el mismo nombre de libro que lo encuentran en todas las plataformas de podcast principales, al menos en Spotify está, que es Marketing Digital Entiendes o Mueres. Y bueno, ahí también hablo mucho sobre lo que es el marketing digital, social media, varios tips, mil, mil cosas, hasta, hasta de los sitios web, o sea, todo lo que, lo que quieras. Ahí estoy progresando poco a poco en el podcast. Así que... Bueno, para que la gente pueda escuchar también el podcast y también tú, no sé si ya lo has escuchado, pero ahí está, ahí está puesto en las plataformas digitales, Babi. Yo te agradezco mucho y feliz de poder compartir con la gente porque creo que aportamos, ¿no? De alguna manera al aprendizaje de todos y creo que el aprendizaje es algo esencial, esencial en todo ámbito, para todas las áreas, para todos los estratos sociales, para... para todos los eh, niveles de conocimiento, porque aunque tengas un doctorado, siempre hay algo que no sabes. O sea, no es que seamos doctores en todas las áreas, ¿no? Eh? Yo soy marquetera, pero no tengo ni idea de medicina, digamos, ¿no? Eh? Entonces siempre hay algo que aprender, de, sea para, para nuestro, nuestra profesión, nuestro negocio, también a nivel personal, porque, porque no poder aprender eh, cosas para, para nuestro conocimiento personal, ¿no? Creo que claro. es. es verdad, el, el sabio sabe que nada sabe. Entonces, sí. eso es, es por eso es que es tan sabio, ¿no? Y realmente tiene razón, siempre tenemos que tener esa visión de que somos aprendices, ¿no es cierto? Y que siempre podemos aprender un poquito más cada día. No son, podemos, entre comillas, considerarnos expertos, pero en realidad siempre tenemos que tener la mente y la predisposición a más bien sentir que no lo somos y así crecemos un poquito más. Te agradezco mucho por haber venido a este live mi querida Minka, espero sinceramente que estés con nosotros nuevamente, recuerden que este espacio juntas somos más fuertes es justamente para ti, para todos los que quieran, hombres y mujeres mostrarnos sus emprendimientos y compartir sus conocimientos porque nos enriquecemos juntos, juntos realmente podemos crecer y yo aprendo mucho de ti, te felicito, me encanta tu Instagram así que yo les invito invito a que sigan a, a Mika Safja en, en, su, en su Instagram. Es así, ¿no? Mika Zafja. Mika Zafja en todos lados. Y me encantan tus emojis y tus eh, gráficos. Me parecen fabulosos como lo trabajas. Me encantan y, y siempre está dando también muchos tips y de manera gratuita en su, en su Instagram. Así que síganla en todas las plataformas y también las invito a que sigan tu podcast, que también es Marketing Digital, Entiendes o Mueres. Y mira Gracias, tanta mamá. gente que se unió hoy día de C Balance, pronto y está aquí de nuevo en nuestro live. Dice 1954 Digital. Hola, ¿cómo oh, estás? de Honduras, ¿cómo estás? Oh, qué lindo. Hola, buenas. Después Darcy Diego, Rana, Elena, Rana por Elena, Javier Carmona, eh, Romel, Just Meet Me, Alejandra Lacerna, que también va a estar wow. aquí pronto. Eh, Luis Andrés Plaza, Ali Barajas, tanta gente que sea. Alguien que conozcas tú, Daniel Dani Pinel. Fan ah, a ti. Dani Pinel trabaja conmigo, a Ale la conozco también. Ah, se, ha, se ha conectado también uno de los músicos eh, de Wara, que, oh, wow. sí, que es uno de los, de los vientistas de Wara. Oh, sí, así yeah. que qué honor y qué gusto que un vientista de war a un grupo tan lindo y tan reconocido pues se haya conectado a este, eh, a este enlace nuevamente muchas gracias. Nika, yo sé que hoy día me hiciste como dicen, tenemos cuatro, cuatro horas de diferencia, o sea que las tratamos de trabajarla hoy en que tu almuerzo sea estar conmigo, o sea que muchísimas gracias, saludos a toda tu familia, a toda la gente linda de Bolivia, sigue adelante, una vez más muéstrame ese lindo libro que me encanta además los colores, ahí está, marketing digital, entiendes o mueres, le auguro mucho éxito y pronto yo sé que también en las plataformas digitales. Gracias, Mavi, mil gracias. Un abrazo grande también para ti. Ojalá pronto nos podamos ver en persona. Ojalá pase pronto todo esto y nos veamos y nos demos el abrazo. Ay, sí, así es. Ahora nos damos un abrazo virtual. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a ti, Mika, y nos vemos en Juntas Somos Más Fuertes la próxima semana. Esta semana no tengo otra versión, pero mañana miércoles, si quieres estar en forma, Mica, te invito a que te unas a nuestro reto 2021 a las 7 am. Estamos aquí haciendo ejercicio para ti son las 11 de la mañana. No, pero si alguna vez lo que vi, voy a tratar de seguirlas, que es necesario. Gracias. Claro que sí. Nos vemos, Mica. Chao, chao. Bye. Y gracias a todos los que se juntaron hoy. ¿no? Ya lo saben, juntas somos más fuertes todos los martes y los jueves a las 8 de la mañana, hora California. Bye.